Una, falló porque los vecinos vieron, salieron, pero volvió, intentó. O sea, que fue algo que ya ella estaba decidida totalmente a acabar con la vida eh, de este niño y qué lamentable. Esto, eh, y, lo, y lo que más me duele es que es una latina, pero es dominicana, la señora. O sea, es dominicana. Esto nos pone a nosotros los dominicanos otra vez en tela de juicio ante la sociedad eh, norteamericana. Eh, ya la señora está eh, esperando, como tú decías, eh, un proceso. Mira, quiero. Estaría enfrentando antes de terminar, cadena perpetua eh, o, o la pena de muerte. Eh, o sea, yo, la yo, vida yo, en prisión yo, o pena de muerte. Yo, yo, yo votaría por la pena de muerte, ¿eh? Porque esa señora no hace nada viva, ¿eh? Y, y, yo, y yo soy un hombre cristiano y todo, pero ese es mi pensar, ¿eh? Mira, quiero felicitar a la periodista. Eh, Angélica González, eh, de Puerto América y venezolana, amiga del chamo, de venezolano que trabaja aquí okay. con nosotros, eh, era de su grupo de, que hacían eh, eh, la Guerra de los y su programa. En, en Venezuela, así que un saludo eh, y de verdad que una profesional, gracias por ese reportaje a nuestra gente de Univisión. mira eh, tenemos que desconectar con nuestra gente de Canal América en los Estados Unidos que solamente estamos de 11 a 12 y continuamos aquí en el programa El Toque del Mediodía, mira tenemos ahorita a las 12 y 10 eh, una entrevista vía telefónica con el coronel Sierra Difo, quien es eh, quien está dirigiendo el departamento eh, de comunicaciones eh, del Comando Regional Nordeste eh, de la Policía Nacional, sobre el caso también, otro caso que ha conternado la sociedad eh, dominicana, el caso de dos personas fallecidas de forma, eh, si se quiere, de sicariato, ejecutadas eh, por desaprensivos, eh, uno hace algunos meses, otro ha fue la semana eh, pasada y ya la policía tiene, ha adelantado mucho, tiene el vehículo, eh, uno de los vehículos eh, que usaban los sicarios, tiene un, uno de los motores y hay personas que están detenidas y siendo y, y están siendo investigadas. Eh, antes vamos eh, entonces a pasar con otra noticia, y es, ojalá, atención ng de la Rosa, atención Carolina Mejía, alcaldesa la primera alcaldesa de la Ciudad Primera de América de Santo Domingo. Y atención todos los alcaldes a nivel nacional, esta información es para ustedes. En los parques, ya en los Estados Unidos, eh, comenzaron a limitar, o sea, con un círculo de cierto tamaño, para que las familias eh, que van este verano a los parques, pues no salgan de ese círculo y haya un distanciamiento social. Y le hago el llamado a los alcaldes de aquí para que hagan lo mismo con los parques, a ver de qué forma, porque también tenemos un reguero de ñame, de pipiotas, sí. ¿eh? de, de, de, de Chihuahua, parece que, que, que saliendo de un zoológico, que no entienden que el COVID no se ha ido, el COVID está aquí, y que usted que tiene que cuidarse, pero las autoridades van tienen que ayudar a todos estos animales que andan en la calle, parecen bestias salvajes, que no entienden, o sea, si a usted le dicen que use guante mascarilla, cuando usted esté con gente, por ejemplo, yo no tengo, y, y, y, y vuelvo y le repito, casi todos los días, yo no tengo aquí porque estamos a una distancia prudente, aquí estamos desinfectados. Pero automáticamente termina el programa, yo me pongo mi mascarilla. Entonces, vamos con la imagen, señor director, la número 3, uh, para que ustedes vean cómo en Estados Unidos ya se está tomando medidas y ojalá que las autoridades de aquí no lo agarren friendo batata y lo hagan, a, a, lo hagan a un mes después. Miren cómo está aquí este parque, y vemos esos círculos para que las familias estén ahí dentro. Eso las fue parejas. en Nueva York, me parece. Sí, me eso fue me... en, en, en un parque de la ciudad de Nueva York. Entonces, eso debería de ya, hace rato, que, que, que nuestro alcalde, atención Canela, Daniel Canela, atención Siquiones de la Rosa y todos sus complinches, hagan eso en los parques de aquí, en los parques, tomen medidas porque la gente vaya a los parques, la gente va a salir. Atención, atención a la asociación de, de comerciantes de aquí. Comiencen a supervisar los negocios que no están todavía. Eh, eh, hay negocios que no tienen las condiciones para, para recibir personas, ni para proteger a, su, a sus mismos empleados. Entonces, vamos a, vamos a comenzar nosotros, no esperemos que el gobierno... Vamos a comenzar nosotros a hacer las cosas, a hacer lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestra gente veloz. Mira, yo, yo obviamente no estoy en desacuerdo que se hagan ese tipo de señalizaciones, sin embargo, entiendo que, que no sería tan útil porque lamentablemente nuestra cultura. No, nosotros, es que ahí que no, entran no, las no. autoridades. Por ejemplo, el coronel Sierra no. y el mismo general eh, eh, TEN el general de aquí de la plaza, personalmente salieron supermercados o por los negocios, ellos mismos diciéndole por favor a un metro de distancia, porque para eso es que están nuestras autoridades. Ahí tenemos una policía municipal, ¿qué está haciendo la policía municipal? ¿Qué está haciendo la policía municipal? ¿La desmantelaron? Ojalá Canela, Canela, eh, llámame o que me llame Siquio y me digan qué están haciendo con la policía municipal de este pueblo, ¿Qué están haciendo? Pónganla a trabajar porque están cobrando un sueldo. O si la desmantelaron, está bien. Pero, ¿qué están haciendo? Ya esos policías municipales hace rato que debieron de estar preparados. No sé. Si lo están haciendo, que me llamen y me digan lo que está haciendo la policía municipal. Atención, alcalde. Que nada más no entrega mascarilla. Esa policía debe salir en los parques y en esos negocios que están alrededor de la ciudad. Ir, mire, la distancia parte del trabajo de nuestras autoridades. Sobre todo, sobre todo en los negocios, donde bien indicas que en la mayoría no hay ningún tipo de, pro, de protección, o sea, no se le brinda y la gente tampoco se preocupa, porque eso es precisamente lo que te comentaba. Nosotros somos un pueblo muy difícil, somos un pueblo complicado, la cultura, es, es como el efecto boomerang. Toda esa, esa falta de inversión Educacional, toda esa falta De inversión cultural, ahora Nos, nos está pasando facturas, señores Es sí. una situación muy difícil La gente lo ha cogido a chiste, pero El, el COVID sí. está aquí, el coronavirus Como lo conocen, está aquí Vamos a poner la atención, mira, vamos a la pausa Pero antes, señores <risa> Nosotros dominicanos Tenemos tienen que, nosotros tenemos que Hay que abrirnos, así, investigando En nuestro ADN, qué es lo que tenemos Miren estas imágenes, los gringos se pusieron locos en Manhattan, pensaron que eran un atentado. Una chichigua en pleno Manhattan. Ay, no, en no, pleno, no, mira, no, no. Esos, esos americanos andaban locos, buscando de dónde, porque entonces agarraron. Eh, después que la, ¿cómo se dice? La, ¿Cómo que se dice cuando se, se sube la chichigua? La encumbraron, así que se dice. Wow. Cuando estaba encumbrada, ¿tú no has hablado de Veloso? No. Cuando la chichigua estaba encumbrada, la amarraron ahí y se fueron. Miren ese bárbaro, ese fue el bárbaro que subió a chichihua oh, eh, y celebrando. Pero pónganme las demás imágenes, señor director, para que ustedes vean cómo andaban eh, eh, los, la policía, los federales, todo el mundo, hasta helicóptero! Míralo ahí, un helicóptero buscando eh, de, qué era esto, Dios mío, un atentado. Un platillo volador, una chichigua. Ay, Dios mío. esto es fin de mundo. Miren eso, ¿eh? Ah, pues si ellos vienen aquí se ponen locos. Un helicóptero buscando. nada Y los tipos amarrados y no se sabe, Ahí yo lo presenté. Mira, mira, mira. Vamos a darle audio ahí, señor director, para que ustedes vean eh, eh, eh, cómo están la policía. Buscando, porque eso es... Las la chichigua son como los arcoíris que tú la ves arriba, pero tú sabes dónde salen. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, en Manhattan, Nueva York, que, que, que es tan... Tantos edificios y tantas personas. Tú no sabes, ellos no sabían de dónde estaba la chichigua. Y el hilo no se veía. ¿eh? La policía averiguando de dónde es que están volando la chichigua esa. Mira. Porque el hilo proviene de ahí. Pero ellos no saben que en el parque. Porque ellos, tan, ellos nunca habían visto eso. Y están sorprendidos. Mira. ¡Es el parque! Ellos no saben qué es eso. Mira, mira, mira. mira. ¿Cuántos ca carros policías? Sí, señor director. Con un escudo dominicano, veloz, la chichigua. ¿eh? Increíble. Vamos a la pausa. Luego de esta pausa, atención, tenemos al coronel Sierra Difo, eh, quien es el director de comunicaciones de, de la Policía Nacional del Comando Nordeste de aquí, de, de esta provincia. Así que vamos a la pausa y luego de la pausa ya entramos en contacto vía telefónica con el coronel Sierra Difo. A propósito de este caso de dos personas que van fallecidas eh, en manos de sicarios, eh, con relación a, a, a, a lo que es el residencial Nestalimena, porque las dos personas trabajaban allí en, en, en ese residencial. Vamos a la pausa. Sí.